What people? Antes de comenzar quisiera decir que las ideas mostradas en este video han sido alimentadas por BrainCraft, una chica del Reino Unido que sube videos educativos, si quieren más información sobre ella aquí les dejo su canal y el video de donde salió, ah, y también en la caja de comentarios. A los seres humanos nos gusta compartir ideas, el hecho de entrar y hacer cosas, que de otra forma sería imposible de hacer en la vida cotidiana, el hecho de que no importa el momento en el que alguien comente o diga algo, ya que puede pasar mucho tiempo antes de que alguien lo lea o lo vea o lo diga, la subjetividad en la forma como leemos o escuchamos el comentario afecta nuestra perspectiva, al ver a nuestro comentarista como un igual nos da libre albedrío para hacer comentarios cada vez más transgresores o simplemente hacer derrinche, ya que resulta imposible controlar de manera eficiente todos los comentarios que producen las miles o millones de personas que comentan todos los días. Estos puntos de una forma o de otra nos llevan a generar posturas cada vez más rudas donde rara vez donde rara vez en persona llegaremos a ver o a escuchar este tipo de comportamientos entonces con frecuencia las discusiones online terminan en pelea a este comportamiento en específico se le conoce como nasty effect o efecto desagradable, para fines prácticos del lenguaje. En términos sencillos significa que, citando a la página de El Rincón de la Psicología, cuando las personas no tienen conocimiento suficiente como para contrastar las opiniones que están leyendo, se dejan llevar por las posturas extremas, sobre todo si se sienten identificadas con ellas. Ahora bien, concuerdo con un comentario de Joe Hanson, uh, que opina que estos comentarios abusivos hacen de estas redes sociales un lugar peligroso para la gente que quiere aprender, sino también para creadores como BrainCraft o nosotros en general, en el sentido de que el objetivo de los videos que hacemos se pierde en las discusiones que se generan. Un, amb un ambiente positivo es lo que debemos demandar para que la internet cumpla su objetivo como transmisor de información. Así que si entre todos nos hacemos este comportamiento, Así que si entre todos hacemos que ese comportamiento troll o de niño rata no sea bienvenido a ningún lado, estaremos haciendo no solo de YouTube, sino también de la Internet en general, un lugar más educativo. Ahora para terminar, el psicólogo Francis Núñez, Francis Núñez, Francis Núñez, dice que estas líneas de comportamiento o información como son los chats y los foros, y me atrevería a agregar que incluso la barra de comentarios aquí abajo, nos dan la posibilidad de que nosotros mismos moldeemos y demos forma dentro de nuestra imaginación La comunicación que tenemos con la persona al otro lado de las redes O incluso a la persona misma del otro lado de las redes Esto nos da la posibilidad de poder fracasar Y no lo piensen como algo malo Sino más bien de hacer nuestros propios experimentos sentimentales Sin la necesidad de sufrir el fruto de los resultados en la vida real Para suscitar emociones para exorcizar el mundo real o para experimentar personalidades. Yo fui un Yescanauta, yo creo que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.